Y debo decirle que el prestigioso y conocido empresario y comerciante, líder comercial de aquí de San Francisco de Macorís, el hermano Eufemio Vargas, me ha enviado un comunicado que ha dado a conocer a la opinión pública en el día de hoy, que yo estoy totalmente de acuerdo con ese concepto emitido por este líder empresarial de aquí de San Francisco de Macorís he recibido denuncia en ese sentido, quejas, y la verdad es que voy a pasar para hacer los comentarios del lugar a leerle dicho comunicado. Tiene que ver con los requisitos, el burocratismo que ha impuesto Interior y Policía para renovación y cuestiones de armas de fuego, como dice y se queja él aquí, los hombres de trabajo poniéndosela difícil, y yo creo que eso al gobierno en vez de hacerle bien lo que le hace mucho daño. Miren aquí el comunicado, Eufemio Vargas Lima Comerciante, declaración pública, Mírenlo ahí, con el cual yo estoy 100% de acuerdo, miren esto, nosotros los comerciantes hemos apoyado la medida tomada por el Ministerio de Interior y Policía para reducir las armas de fuego en manos de la población civil, con lo cual han fortalecido la seguridad ciudadana en el país. Lo antes dicho no justifica que le exijan tantas condiciones a los comerciantes y empresarios para la renovación de la licencia de armas que poseen desde hace decenas de años, de año para proteger bienes y propiedades sin tener ningún incidente pues nuestras armas no son para ofender de acuerdo a las informaciones que nos llegan de los comerciantes de esta región nordeste y me parece que así está todo el país los comerciantes están poniendo en venta las armas que poseen legalmente por los inconvenientes y la ausencia por varios días que deben hacer en su negocio para obtener las renovaciones. Los requisitos documentos exigidos hasta ahora son los siguientes: pago de impuestos en el banco de reserva, esto está bien. Prueba antidoping hecho en un laboratorio autorizado, esto está bien. Declaración jurada firmada por un notario público, nuevo requisito. Evaluación psiquiátrica para certificar nuestro estado de salud mental. Nuevos requisitos. eso yo lo vería bien porque eh, eh, eh, eh, evaluar cómo está la mente de una persona para tener un arma de fuego, yo lo veo bien, pero bien, es el burocratismo y la tardanza y la lentitud, dejar nuestro negocio por un día para ir al ministerio a hacer la prueba balística y obtener la licencia, Debemos solicitar al Ministerio del Interior de Interior y Policía que para los comerciantes eliminen esos últimos requisitos y poder nosotros hacer nuestras renovaciones sin tantos trámites y que además encarecen la renovación por los altos honorarios, contadores y psiquiatras. De seguir el Ministerio con tanta exigencia a los hombres de trabajo venderemos las armas y las dejaremos el camino libre a los atracadores de nuestro negocio, los cuales son además criminales. Eh, bueno, yo creo que sí, que don Eufemio dice algo que yo estoy de acuerdo, los hombres de trabajo y de negocio no pueden tener tantas dificultades, son gente que generan empleo, que generan riqueza, que pagan al fisco, son gente que son el sostén de la economía de un país. Entonces, ¿por qué ponérsela tan difícil? Pero no solamente a los comerciantes. Yo he escuchado muchas quejas en los últimos días que me la han dicho en la calle personas que se me han acercado. Y me dice cocho más, pero yo pagué licencia, pagué esto. Y, se la... y el ministerio me pone de mojigán y doy tanto viaje. Recuerdo una persona que se paró conmigo en un establecimiento comercial y se quejaba amargamente. Yo creo que ese burocratismo y esa forma al gobierno le hace daño y al mismo partido gobernante, porque por qué ponérsela a la gente de trabajo y laborioso difícil si eso no era así antes. Eso no quiere decir que usted no haga la cosa bien hecha, no. Eso quiere decir que usted, como institución que se supone que ustedes van a llevar la modernización, ustedes agilicen y es verdad lo que él dice, Tener que dar dos o tres viajes para legalizar un arma y usted dejando su negocio solo. Ya yo he escuchado esa queja de muchas personas. Yo creo que tienen que prestarle atención a eso, que aquí se está creando mucha irritación con, con el alza de los precios. Miren, señores, la queja que yo recibo a diario de gente, hasta médicos me salen a mí. Ingeniero, oye oh, Omar, pero háblate algo eso es a diario que me sale gente y ni decir esos barrios porque es que todo está por la nube todo está por la nube y la medicina eso ni se diga entonces yo creo que el gobierno tiene que actuar en esa dirección Buenas tardes mi hermano Moreno Polanco Buenas tardes, buenas tardes hermano mío coincido totalmente con lo que dice el hermano Eugenio yo tengo varios años que no he pagado la, la, la, el permiso de mi pistola por el asunto de no tener que comer para la capital a perder un día. Y vea que no soy comerciante, que tengo que estar fijamente... Exacto, sí, sí. ¿Eh? Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, yo le dije, yo le dije, dije a mi hermano Mauricio. Esposo de la gobernadora, sí, sí, que sí. hablara con el ministerio para que instalara nuevamente esos servicios de San Francisco como de antes. Como y de no antes. El gobierno está pidiendo cientos de miles de pesos por no facilitar eso, por no pagar. Yo tengo sí. eso y no lo voy a pagar hasta que no me lo faciliten. Eso es verdad. Pero no solo que está perdiendo miles de cientos de miles de pesos, sino que está irritando a la población. La gente se está irritando por eso, hermano. Claro, claro, claro. Es un error grave eso. Es un error, es, grave. es un error grave. O sea que yo no me explico quiénes son que asesoran a esta gente porque es que eso no es debido. Gracias, hermano. Eso no es debido, señores. Yo no sé quién es que asesora a muchos ministros. Ustedes ven una cosa. Yo lo he dicho siempre. El que, Abinader, que... que Bu Buenas tardes. Hola Omar. Sí, buena. ¿Cómo estás? Bien, gracias, un placer. Y mira, Omar, eh, lamentablemente aquí vamos en retroceso proceso, pero muy en retroceso proceso. Con el don Pascual que te habla. Mira, eh, lo mismo está pasando con los desvinculados. Tú sabes la vuelta que tienen esa gente que la... si sí, es verdad, con eso se comete sí. mucho abuso, es verdad estoy de acuerdo contigo primeramente van a la institución de acá donde laboraban lo mandan a recoger una cantidad de documentos es verdad después que tienen esos documentos en la mano lo mandan a la institución matriz, allá al ministerio allá tienen que depositar tienen que volver tienen que volver otra vez. Sí, Revolver sí, sí. El papel, cuatro o cinco viajes después, lo mandan contra los días. ¿Sabes lo que es? Déjenme ese papel aquí y venga tal día a ver si está listo. Oye, oye, entonces son cosas que este país había conquistado. A ti te cansan de una institución pública y a los cinco días tú tienes interpretación. Sí, sí, sí, es verdad, es verdad eso, es verdad, es verdad, es verdad. Eso no se puede ocultar. Hay que orientar este gobierno, señores, vamos para adelante, vamos a ir mejorando. Hay una vecina mía que casualmente el domingo, gracias Pascual hermano, que, que casualmente el domingo me llamó con esa queja, con esa queja que dice Pascual, que la cancelaron y entonces ahora tiene eso mismo que dice Pascual, pero ¿y por qué hacerle la vida imposible a la gente? Si usted lo canceló, Dele su prestación, conchole, porque la gente ven acá. Qué barbaridad, ¿Cu cuántas cosas. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes, Omar, ¿cómo está usted? Bien, gracias, un placer. Es Pedro que le habla. Adelante, Pedro. <risa> Omar, yo diciendo que eh, Vamos a pasar otra Navidad eh, debajo de fango, cabrón. porque esta autoridad de, de aquí de San Francisco de Macorís nada más se llenan de mentiras. Oigan eso. Después le hacen eh, una huelga. y eh, están hablando disparate. Eh, Dejan que le hagan eh, una huelga. porque eh, son demasiado de... irresponsables. Yo me había visto eh, eso. Eh, el ministro dijo que esto estaba valorado en 37 millones ya para empezar a trabajar. Búscalo si ellos han empezado. La gobernadora se ha vuelto Buchi Pluma. ¿Qué eh, Franklin Romeo dijo lo mismo que antes del 30 empezaban todos los trabajos. Busque cuál han empezado. Bueno, Entonces, señor. Dígame, Qué barbaridad. No cabe más de otra, de que uno le una huelga y vuelva lo mismo vez, y ellos se llenen de la mentira, caracha. Sí, sí, yo entiendo, Pedro, Pedro, es verdad, es verdad. Señores, funcionarios, coño, no pongan a la gente de Mojiganga hablándole mentira, hablándole mentira, por eso es que la gente se irrita, por eso es que la gente se indigna, porque lo ponen en verdad, hicieron una huelga, se comprometieron, pero resuélvanle eso, que son cositas, entonces el gobierno Luis vive anunciando mil obras y mil cosas, pero y entonces, mira ahí a esa gente, eso es verdad lo que Pedro dice y eso hace tiempo que esa gente está luchando por eso y otros sectores están luchando y ahorita le hacen una huelga y, y óyete pero es, es, que, es que yo no había visto una cosa, una cosa tan tremenda como esa eh, pero debo decirle y ratificarle algo que le he dicho muchas veces después de esta llamada le voy a decir esto buena tarde, buena noche Buenas, buenas tardes, Omar. He llamado en varias ocasiones a su programa. Eh, respecto a las luces del parquecito que está en la entrada de, de, de Santo Domingo, frente a Campos Fernández. Sí, sí, yo sé cuál es. ¿Dónde están los letreros? Sí, todavía no lo han eh, puesto. El, todavía, ese parque está oscuro, Omar. Y la gente tiene el deseo de pararse ahí, si viene de noche y tomarse una foto. Claro que de, sí. En, en los murales. En, en las letras que dicen SFM SFM es, es decir, sí, San Francisco de Macorís. pero la gente no se puede parar Omar, porque eso está oscura y hace mucho que yo estoy llamando a su sí, programa yo lo sé, yo lo sé, atención Siquio, o atención a alguien en el ayuntamiento es cuestión de voluntad pongan ah, esa luz, ah, tanta gente cobrando ahí, cuarto y no hay una gente, atención Siquio esa gente de Campo Fernández, un parquecito, esos son menos de, pero de que el ayuntamiento, me, me lo han dicho varias gente, eh, tiene más de 200 millones de pesos en efectivo, ¿qué le cuesta? Que eso con menos de 300 mil pesos, ¿qué 300 mil pesos? Ponerle dos o tres bombillitos, es cuestión de voluntad. Ustedes ven lo que es la vaina de los funcionarios, es cuestión de voluntad, eso tiene que tener esas luces eso tiene que tener esa luz siempre suya vamos a seguir, llámeme siempre hasta que, hasta que ese parquecito pero no aparece un voluntario yo no me explico William Hernández, profesor William Hernández que es asistente de Siquio? dígale a Siquio que el parquecito de la salida de la capital, el que Ale hizo que dice SF, no tiene luces y eso está oscuro y esa es la entrada de Macorís, por Dios ¿Qué barbaridad caramba Buenas noches. Buenas noches. ¿Y no aparece buena un voluntario noche. que le diga eso así que... Buenas. No buenas buena noches, Omar. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Omar, es con el problema de, de la avenida de la. de la Paulina Valenzuela. Se volvieron mucho, la gente de Inácio. Sí, son bustos, es que Eso es, que es, es bustos todo. Miren, yo le voy a decir esto, que lo iba a decir. Ya tú, tú has dicho eso varias veces. Los funcionarios más malos en mucho tiempo que yo he visto de un gobierno son estos que me perdonen miren, es una cosa que da vergüenza esos son indolentes estos funcionarios que nosotros tenemos aquí estos son indolentes estos merecen lo peor pero miren esa vainita, una luce de un parquecito que son tres bombillos y un ayuntamiento que ni que van a pagar las regalías sin hacer porque tienen tantos cuartos Coño, no puede poner dos bombillitos. Y mira esa vaina de una agüita. Inapa. Y vino aquí el director provincial de Inapa. Coño, una vagabundería. Debieran, coño, quemar este pueblo. Es lo que yo digo. Por incapaces, por malos, por indolentes. Aquí no hay gobernador, Aquí no hay nada, señores. Aquí no hay nada. Son un grupo de incapaces y de indolentes, sobre todo. Buenas noches. Buena. Bueno Mar. Sí. Bueno ma, Mar. Ahorita feo, sí, porque mira, los diputados no se dejan ver ninguno. No, senador, no, no, no. no, no, no, no. Manaya, este pueblo. Lago, esto está feo. Aquí, yo no había visto funcionarios este más malos. Este Ahora los, eh, este pueblo es malo, ahorita va y vota por ellos. Sí, este ahorita va y vota por ellos. Mira, este pueblo. o ma, este pueblo tiene yo no sé cuántos diputados y no se dejan ver ninguno. Ninguno, nadie. No nadie, no nadie. Aquí ningún. no se deja ver nadie. Nadie. Aquí no se deja ver nadie, eh, eh, hablándole mentira al pueblo. Hablándole mentiras por cositas que, señores, que, que las resuelve cualquiera. Mira eso de que un, un desagüe vino el director provincial aquí, hablar de mentiras. Hablar de mentiras, coño. Me cogieron a mí esa vaina. Entonces, eh, eh, eh, yo no sé para qué que quieren llegar al gobierno y ganar cheques y ocupar cargos que no resuelven nada ninguno. Los funcionarios más malos en mucho tiempo, juntos, juntos son estos que tenemos, oigan bien, el que quiera ponerse guapo que se ponga, pero esa es la realidad, estos son malos, estos son indolentes, estos, no, no, no, estos son incapaces, Esto, y entonces están todos juntos, es una desgracia que le ha caído a este pueblo, y miren lo que dice Eufemio Vargas, con la cuestión de las armas de fuego, o sea que, que, que entonces le, le agregamos todo eso, y, y es una bomba de tiempo San Francisco de Macorís, San Francisco de Macorís es una bomba de tiempo por la indolencia de este grupo de carajos que lo que están es cobrando cuatro ahí y no le hacen nada a favor de este pueblo. Este pueblo es feísimo, feísimo, porque ninguno resuelven, porque ninguno dan las caras, un grupo de irresponsables los que tenemos aquí dirigiendo este pueblo, un grupo de irresponsables.